El visa la soltó y solo cabrón La baby lo probó y se enamoró Me llamaron para val y esta vaina se odió. Esto no es de la mata, el que la mata es su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 como Miki, tengo una cubana y esa yo le digo Kiki Ya me dice tú lo mi, pero cuando está horny Pide que se burri con el mío se lo adorné Y una colombiana le saqué la visa Y se vino con una mina pa' mi socio Visa El visa la soltó y sonó cabrón La baby lo probó y se enamoró Me llamaron para bar y esta vaina se odió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo El visa la soltó y sonó cabrón La baby lo probó A matar a su hijo, N-I-C-K, Nicky Jam, I'm the king of the flow, I'm killing it slowly, all you motherfuckers that know me, I started this game, so all you rookies fakers, you owe me, Or oh, I'ma leave your face call like Tony, Montana, todos quieren dinero, todos quieren la fama, montarse en un Bugatti y comprarse un par de cubanas, pero no piensan en lo que vendrá mañana, hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana,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 se odió, dice Valentina, Puerto Rico, la industria en Jam.